Los perros de la pradera saludan con besos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy con unos invitados especiales. Él es Capuchino y no sé si alcancen a ver, pero él es Taquito. Este, en este video les voy a enseñar cómo hacer unas infusiones para que ustedes puedan desintoxicar el cuerpo. Y por si no les gusta tomar simplemente agua, pónganle un poquito de limón o fresa para que les dé un poquito de sabor y no les aburra tomar agua. Les quiero enviar saludos a Reina Guadalupe Bravo, Fernanda Áviles, Daniela Herbert, Monserrat Marin Sulich, Yaretsi Espinosa. Y Hosby Salgado. Chicos, muchas gracias por mandar sus saludos. Recuerden que si quieren saludos, solamente comentenlo en la parte de abajo. Y bueno, chicos, si están interesados en cómo hacer estas infusiones, entonces sigan viendo. Yo voy a usar un kiwi, fresas, una lima, una manzana verde, limones, pepino y hojitas de menta. Lo que hice fue primero cortar las hojitas de menta. Luego corté el limón, la lima, el pepino y el kiwi en rodajitas. Y las fresas las corté en cuadritos. Decidí no usar mi manzana, pero sí para decorar un poco. ¿No se ve delicioso este plato lleno de colores? Como frutas y verduras. Luego en mi primer vaso puse limones, hojas de menta y lima. El limón ayuda a desintoxicar y ayuda a la digestión. Para mi segundo vaso puse limas. Esto te ayuda a desintoxicar y a la digestión. En el tercer envase puse fresas y menta. Y para la última infusión puse kiwi y fresas. Estos tienen muchos antioxidantes y están llenos de vitaminas como C, E y A. Y listo chicos, comenten cuál se les antojó más. A mí me encantó la de fresas con menta. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó por favor dale like y no se te olvide suscribirte en la parte de abajo para que no se pierda ninguno de estos videos. Los quiero mucho chicos y nos vemos en mi próximo video. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos un... Qué hermoso, hermoso! ¿Quién te quiere? Y espero que les haya gustado mucho. qué te decir?